Vale, empezamos aquí, ok Me dijeron que era en la puerta 10 A ver, está 7, 8 9, 10 Aquí, vale oh. Ah, vale, vale, vale Hola niño, soy tu nueva niñera Bueno, niñero Y pues, ¿cómo estás? ¿Y ¿Eh? ¿Tú qué me estás viendo? Por, bro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este niño me ve así, o sea Como, que te, te doy miedo, bro Ah, es que soy muy bello para él, ¿sabes? ¡Es hermosa! ¿Por qué me sigue viendo así, bro? Me está dando miedo, ¿eh? Me está dando miedo... ¡Lo puedo tirar, loco! ¡Toma! ¡Gente! Yo aquí le tengo aquí un bebé Mira, bien, puede, puede tomárselo yo aquí me voy a sentar a ver la rosa de Guadalupe Aquí todo chill Ah, mira, arriba dice coger biberón Ok, vale, voy a cerrar la puerta porque si no se nos meten ladrones Biberón, la cocina donde está Este es el baño, vale La cocina A ver, por aquí Ok, esa es la cocina, abrimos Aquí está el vivero. Ok, dice dar biberón al bebé Vale, toma niño, toma tu leche Joder Y ya, y ya, y ya se hizo Ya te hiciste pop, loco o sea, literalmente tomas una leche y ya, ya, ya haces tus cosas. Oh, Dios mío. Bueno, vamos. Dije, lleva al bebé al cambiador. El cambiador, yo creo que es aquí, ¿no? Toma, ahí está. Vale. Que bueno, está bien, está organizado. Coge el pañal. ¿Hola? ¿Y el bebé? The fuck. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué te hiciste la teletransportación, loco? Sí, sí, yo estoy ahorita con tu cara, ¿sabes? Asombrado A ver, quédate ahí que te voy a cambiar tu, tu, tu pañal asqueroso Ahí está Vale, vale, vale, te encanta, ¿verdad? Vale, pues voy a hacer algo, tú Quédate aquí quieto, te voy a... Si sí, algo, si sí, algo que pues vino un ladrón, se llevó el bebé Dijo que era su hijo y pues nada Adiós, se me fui. Ya. Ok, ranita, tenemos nueva acá Vale, perdón, niño, perdón, perdón. Acostar al bebé, vale, te voy a acostar. ¿Dónde queda tu cuarto? Me meter al horno, loco. Ah oh, te quedas. <ríe> loco. La... What the fuck, qué loco? <ríe> Eso sí te gusta, eh chamaco tonto. Eso no me lo esperaba. Habitación cerrado, cerrado, cerrado. Esta es, vale esa es la habitación del baby, me hice acostar al bebé Tírese para allá Vale, me voy a apagar la luz, adiós Niño, se me cuida, yo. o sea tú, tú duerme ahí tranquilo, que yo me voy A verme mis Mis telenovelas de la rosa de Guadalupe Vamos a la puerta del baño para que no entre frío Y vamos a ver la rosa de Guadalupe Pero Joder, vida Bro, pero, pero que Que ya te mandé a dormir, que por qué estás llorando, loco ¿La puerta? ¡Hola, niño, pero. ¡Hola! ¿Y el bebé? Hola, ¿y el bebé? ¿Qué se hizo, loco? Ya se perdió este chamaco. güey. ¿dónde está? ¿Pero qué es ahí? ¿Quién te trajo para acá? ¿Por qué la.? Vale, esa puerta la dejé abierta. ¿Quién te trajo para acá, loco? Acostar al bebé de nuevo. Okay. Oh, mira, ahí para encestar. Ahí está. Ah no. A ver, tense esto, loco. Oh my god Bro, quiero, quiero cocinar bebé Quiero hacer beber a la parrilla Vámonos, vamos a comer bebé Bro, perdóname A ver, a ver, ¿qué pasó? Deja de mirarme así, calviclane Vamos, vamos A ver, te voy a acosar a, a, a la cama, apago la luz Nos vemos, buenas noches mi pana Voy a llamar a los padres y voy a decir que aquí ya... Hoy trabajo, mañana no Y ya ha pasado Tampoco trabajo Porque aquí están asustando mucho Ok, ay, ya amanecí A ver, ¿dónde? ¿No? ¿Ah? ¿Pero tú qué haces ahí? ¿Qué me estuviste haciendo asqueroso? Que Amazon te lleve para pa una casa mejor, loco O sea, yo, yo ya no soporto a este niño, loco Me espía mientras duermo, abre la puerta ¿Hola? ¿What? Bro, bro, ¿Qué está ocurriendo en esta casa, bro? Tengo mucho miedo Oye, ¿a ti no te había dejado afuera? Bro, esto me recuerda mucho a la, a la película de Anabel, loco Donde la envían por correo y regresa ¿Sabes qué puedes hacer por mí? Toma esto y fírmalo tú Y de aquí ¡Ah! Ah. Tu comida, loco Ay, ya te pedí, sí, sí, sí O sea, la leche de, de cabra te hace mal, ¿Verdad? Vale, a ver, va a para allá. Voy a cambiarte el pañal. ¿Esto, esto es actividad paranormal, loco? Oh, oh, por Dios, tengo miedo! Ok, por aquí dice talismán, talismanes y sus usos, cuidado infantil. ¿What? Porque hay un talismán aquí y creo que ese es el cuarto de los papás. A ver, por aquí no habrá... Y no habrá algo, un poco de dinero extra, ni nada por aquí, no para abrir esa puerta, va, pues nada. Coger pañal. Está chamaco. Hombre, hombre. Juanito, ¿cómo estás, panita? ¿What? What? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí? Ahora estás allá. ¡A Google Gaga! ¡Bro! ¡A Google Gaga! ¿Te encanta la pelota? No tengo mucho miedo de este bebé, yo no. Trabajo, decía que pagaban mucho y tal Pero este bebé me está dando miedo Vamos, vamos que te voy a acosar, chamaco Vamos, vamos, vamos te voy a tirar o sea, Ya, ya, ya no te quiero ver, loco Ya, ya, ya, ya Ya no aguanto ese trabajo Adiós, se me cuida, panita Ya, ya no te quiero ver, bro O sea, ya Yo no puedo relajarme contigo Ya no puedo hacer nada Y ya mañana me, me, me despido, loco Venga tu padre y ya me voy A ver, vamos a ver la rosa guadalupe Mientras me duermo Unos momentos después Pero... ¡Otra vez llorando este niño! ¡Oh, por Dios santo! Pero, ¡Pero qué niño tan llorón, loco! ¡Hola, niño! ¡Hombre! ¡Buenos días, Juanito! ¿Cómo? ¿No te puedo levantar, loco? ¿What? Apaga las luces. Cierra la puerta. Ah, vale. O sea, está de noche todavía. Ok, vale, vale, vale. vale, Entiendo. Apaga las luces. No, mentira. ¡Wow! Las prendía porque por aquí asustan, aquí asustan. ¿What? Fit me. Alimenta, me dice. Alimenta. Alimenta al bebé barra monstruo. ¡Eres un monstruo loco! Creo que es muy obvio que sí. No me hagas daño, eh, que te voy a llevar una comida bien rica, por favor, no me hagas daño. Oh, ¿Por qué la nevera.? Ahora la nevera tiene. tiene fondo. What? Ok. Oye niño, o sea, no, no, no quiero alarmarte, pero pues ya ya te hice la comida y no, no me asustes, por favor, que ya voy. Ah, no, pero.. ¿Pero loco? ¿Pero loco no me hagas esto? What? Aparecí en, la, en el 9. Y porque acá hay como una, una especie de, de, de cosas extrañas. ¿What the fuck, ¿What the fuck? Ahora, ahora, ahora la casa está bien terrorífica. Tengo miedo, bro. Ya la casa lo posee y el chamuco Eso Es como la, la el Monster House, loco. Es que sí entendí la referencia. Tengo miedo. A ver, a ver si sí, ya... ¿What the fuck con la cara, loco. Eso es del diablo, bro. Tú eres del diablo. Toma, toma, toma. Ya, ya, ya. Llevo al bebé al, al cambiador. Oh, my God, bro, bro. Yo no quiero cambiar a un demonio, loco. O sea. O sea, primeramente es un demonio. Y, y hace las cosas como un demonio. Y, y hace pop como un demonio también. O sea. Eso está súper asqueroso. A ver, va para allá. Voy a cambiarle su... No, mames. Ok. Ok. ¿Qué? Okay. ¿Qué, okay, bro? Tengo miedo, bro, voy a agonizar, voy a quedarme en la esquinita a llorar, bro, tengo miedo ¿Qué me dice? Coge el talismán de padres arriba Ay, talismán Bro, tengo miedo, loco Ahí se ve, no mames, se ve lo el chamuco, loco, tengo miedo A ver, corramos, corramos, corramos, por ese talismán, vamos a golpearlo, vamos a liberarle el chamuco A ver, vamos a liberarle como, como, como dicen en los season al Pazuzu. Este de aquí, demonio! Yo soy Pazuzu. Ahora está el chamaco. Ahora sí te cargo el diablo. ¡Toma! ¡Ahora te bendigo! Por el poder de Dios, loco. Tú no me vas a volver a hacer daño, eh. Nunca me vayas a volver a hacer daño. Ya, ya estás libre de, de pecado. Ya estás libre de todo. Así que, por favor, eh, compórtate como un niño grande que eres, por favor. Oh, ¡Mamis! ¿What the fuck? Bro. Bro. ¿Desde cuándo los niños saben hacer el barra fly, loco? Ok. Talismán, eh, talismán, talismán Aquí no puedo entrar Ay, bro, calma el bebé Tengo que ir allá Bro, tengo que ir acá, loco ¿Y ¡No mames! Pero si me está esperando ahí Me está esperando ahí A ver, niño, mira, voy a ir allá Y te voy a cantar la canción de la gallinita Turuleca, el del Hola, Pepe, vale ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Se fue para el cielo ¿What the fuck? ¡No! ¡No me lleves contigo!